Chicas, chicas, chicas, ¿cómo están mis amores? Les mando un beso, el día de hoy les traigo un video súper bueno porque yo sé que a la mayoría de ustedes les gusta viajar y eh, les traigo hoy una aplicación que ya había mencionado antes pero eh, bueno, la mencioné junto con otras aplicaciones y el día de hoy quiero platicar únicamente de esta en específico porque eh, siempre he pensado que ser mujer en este mundo, en este 2020, 2020 perdón, iba a decir 2019, eh, en este 2020, es realmente muy, muy fácil. Si uno como mujer es un poquito inteligente, realmente puede conseguir lo que sea sin necesidad de dar absolutamente nada. Y cuando digo nada, me refiero a sin necesidad de acostarse con alguien para conseguir algo. ¿Ah? Ahora, yo sé que para muchos Muchas es importante los principios morales y éticos y estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Por eso quiero que pongan mucha atención a este video porque eh, les voy a compartir cómo es que ustedes pueden viajar alrededor del mundo completamente gratis y sin que ustedes tengan que hacer nada que ustedes no quieran o no se sientan a gusto de hacer. Ahora, eh, bueno. Hay muchas, muchas, muchas personas, hombres en específico, que realmente tienen mucho dinero. ¿Ja? La riqueza es algo que está en todos lados y no se necesitan tener millones y millones de dinero, de dólares, para, bueno, pues disfrutar la vida. Entonces hay personas de todas las edades, desde los 18 hasta los 90, 100 años, que Realmente usan sus recursos económicos para pasar un momento agradable, ¿no? Y muchas veces, evidentemente, usan esos recursos también para llenar algunos vacíos que tienen en su vida. Y no me refiero únicamente a la cuestión sexual, pero me también me refiero a la cuestión personal, eh, de relaciones sociales, interpersonales, el derecho de poder estar con alguien o conversar, simple y simplemente y conversar con alguien. Eh, entonces... Um, Debido a eso hay muchos hombres alrededor del mundo que tienen mucho dinero, que son atractivos, que realmente, eh, vaya, tienen, se puede decir que tienen el paquete completo por, pero por alguna razón no han encontrado la forma de establecer ese vínculo emocional sentimental con alguien. Y entonces, mientras no lo hagan, pues, Evidentemente que quieren seguir disfrutando de la vida y la compañía de alguien Y por eso deciden eh, pues invitar a personas a pasar tiempo con ellos ¿no? Y cuando digo pasar tiempo con ellos es que pues de repente contactan a chicas, a amigos, amigas para invitarlos o invitarlas a ir a un viaje por aquí, a ir a un viaje por allá, a una cena, a una comida, a una fiesta, a un evento, etcétera, etcétera, etcétera. Y debido a eso existen aplicaciones, plataformas, como la que les voy a dejar en la descripción, que se llama Invite, eh, en donde, bueno, ustedes pueden registrarse y conocer a hombres, personas, incluso también mujeres, que, eh, bueno, pues invitan a otras personas a pasar un tiempo con ellos. Ya sea como amigos, como intento de cortejo, quizá intenten eh, coquetear un poco contigo para ver si te pueden seducir, etcétera, etcétera. Pero, a fin de cuentas, es, el punto es que no tiene ningún problema para invitarte Pagar tus gastos, tu avión, tu hotel, tu hospedaje, tu comida e incluso pues tratar de seducirte o tratar de impresionarte o ganarte con alguna cena romántica en un lugar súper lujoso o quizá llevarte de compras a las mejores tiendas y comprarte un vestido, zapatos, lencería, en fin, mil cosas, ¿no? Eh, y bueno, así es como yo quería platicar con ustedes sobre esta aplicación. Uh, evidentemente hay muchas personas, muchos hombres que usan esta aplicación para invitar a chicas y bueno, con el objetivo de invitarlas para tener sexo a cambio. Sí, eso pasa, es normal, sí. Pero eso no significa que tú tengas que hacer lo mismo. Por eso si pones atención a este video, te voy a decir cómo manejar, cómo hacer tu perfil para que eh, puedas viajar gratis sin que tengas que tener sexo o intimidad con nadie. ¿eh? Es muy importante lo que te voy a decir, te voy a decir cómo llenar tu descripción, qué poner en la descripción para que eh, mandes el mensaje correcto, para que los hombres que te contacten, las personas que te contacten, sepan que no estás ahí para recibir dinero a cambio de sexo o viajes a cambio de sexo, ni nada por el estilo, ¿ok? Entonces, eh, lo primero que tienes que hacer es registrarte en el link que te pongo en la descripción, creas tu perfil, buscas en todo tu celular o en tu computadora las mejores fotos de ti, las mejores, esas fotos que tomaron de ti y que tú ves y dices, wow, ¿De verdad soy yo? Porque te ves magnífica, te ves como una supermodelo, celebridad, se ves como, como súper bien, ¿eh? lo mejor de lo mejor. Entonces buscas esas fotografías, las subes a tu perfil, pones tu nombre muy coqueto, pones la lista de los lugares que realmente te gustaría conocer, es muy importante porque muchas personas les da flojera llenar su perfil, les da flojera hacer todo esto y es porque piensan, ah, bueno, pues, ¿para qué lo pongo? Nada más pongo mis fotos, mi nombre y ya. Y entonces realmente no ponen la descripción y evidentemente las personas que llegan pues las bombardean con cualquier tipo de invitación a lugares que quizá ni siquiera te interesen, ni siquiera quieras conocer. Eh, con ofertas que no quieres, como las ofertas sexuales, etcétera, Entonces, eh, bueno, pues si tú no pones nada en la descripción, si no llenas tu perfil sobre lo que tú quieres y lo sobre lo que no quieres, evidentemente los, las personas que te contacten no van a saber y te van a poner, pues, lo que sea, ¿no? Entonces es importante que, bueno, llenes todo tu perfil. Entonces, en los países, lugares que quieras conocer, pongas ahí la lista, haz una lista de todos los que quieras conocer realmente pones eh, eh, y realmente en la descripción pues pone algo personal ¿ja? porque la cuestión en este, tipo, en este tipo de plataformas es que mm, muchas mujeres se quejan de que los hombres las ven como objetos sexuales pero la verdad es que también las mujeres ven a los hombres como si fueran uh, cajeros automáticos entonces si tú no quieres que un hombre te vea como un objeto sexual, no los trates o no lo veas como si fuera un cajero automático. Y para evitar esto, es importante que pongas un toque personal en tu descripción. Pon algo de ti, algo que te haga ser, verte como el ser humano que eres. Que realmente una persona pueda leer y diga, wow, esta chica realmente tiene alma, realmente tiene espíritu, tiene un corazón. No está aquí nada más para buscar viajes gratis, o comida gratis, o regalos gratis. No. Realmente es un ser humano que puedo ver, puedo leer, por la descripción, que realmente le importa, se preocupa por las personas y no, no está buscado nada más por cualquier hombre que llegue y le dé dinero. No. Que realmente buscas algo personal. ¿eh? Entonces, después de la descripción, tómate el tiempo para escribir algo de ti, algo que, que realmente te conecte con otras personas. Y una vez que lo hagas, eh, es importante que también en la descripción pongas al final, pongas eh, que no quieres tener sexo a cambio de viajes. ¿eh? Que no estás ahí, bueno, no prostitución, no escort, no estás ahí para intercambiar sexo por viajes o por dinero, ¿eh? que estás ahí para conocer hombres respetuosos, caballeros, um, que sepan tratar a una dama y quizá estás abierta para lo que pueda suceder pero que no garantizas en lo absoluto que el hecho de ver o conocer a alguien o ir con alguien o salir con alguien o viajar con alguien significa que vas a tener algo con esa persona. Entonces es importante que pongas eso en la descripción porque así el hombre que lea o la persona que lea tu descripción vea, ok, esta chica se ve que realmente está conectando, está poniendo algo personal y dice que no le interesa eh, cambiar dinero por viajes. Ajá. Entonces, ok, entonces esa persona va a saber que si realmente te quiere conocer, si realmente quiere invitarte, eh, es, es bajo el estatuto de que no vas a tener sexo con esa persona si tú no quieres. Ahora, lo que sucede es que muchos hombres, uh, al mundo de leer eso, realmente les gusta, realmente les agrada, porque, eh, pues, saben que en sí, si te invitan, ellos corren el riesgo de que no van a conseguir absolutamente nada más que quizá una buena conversación, una buena compañía de tu parte y ya. Pero también de forma subconsciente existe esta idea de que quizá te puedan seducir, de que quizá te puedan conquistar como lo harían con cualquier persona que puedan conocer en un café o en un, en un bar o en la calle caminando. ¿Ah? Entonces van a decir, ok, la invito, yo sé está diciendo que no va a pasar nada, pero la voy a seducir, ¿no? Y entonces quizás realmente te inviten, te seduzcan, te traten de ser caballeros contigo, de procurarte, de impresionarte, y ya está en ti, en tu decisión, si tú quieres hacer algo con esa persona, si realmente te seducen o no. Pero eso ya es muy aparte, porque eh, al, al menos ya estás dando por entendido desde el principio que no existe nada um, y bueno, básicamente esos son los consejos que tienes es importante que llenes al 100% tu perfil con por lo menos 3 o 4 o 5 fotografías las más monas que tengas de ti eh, una descripción donde realmente pongas tus intereses algo personal de ti y... Eh, al, al final, donde pongas claramente que no estás dispuesta a simplemente sencillamente tener sexo porque alguien te está invitando, ¿no? Eh, y bueno, después lo único que tienes que hacer es esperar a que de repente, pues, los chicos o los hombres te contacten, te manden mensaje, responderles. Eh, también es importante que pongas que no estás en la aplicación solo para platicar. Porque hay muchos hombres que realmente toman esa aplicación para... Pues te escriben y después eh, tratan de, no sé, de crear cierta amistad. Lo que es importante, es importante que exista una comunicación. Pero muchas veces los hombres se, realmente se toman largos, largos, largos, largos días, largo tiempo conversando y lo único que hacen es perder tu tiempo y... Bueno, no tiene mucho sentido que platiques con alguien que nunca vas a conocer y que nunca te va a invitar. Y simplemente lo quieren hacer ahí porque eh, quizá por, por ego o por alguna razón impersonal que les gusta que estés conversando con ellos, ¿no? Eh, entonces es importante también que pongas, eh, contáctame únicamente si realmente tienes un plan. Si no tienes ningún plan, si, si lo único que quieres es platicar, por favor, no pierdas tu tiempo, no pierdas mi tiempo, realmente me interesa conocer a personas interesantes que quieran, eh, bueno, pues pasar un rato agradable, una conversación linda, etcétera, etcétera. No sé, el rollo que tú quieras, pero que se vea, que se note y que sea personal. Eso es muy importante. Eh, hago énfasis en la cuestión de que no veas o no trates a los hombres como si fueran un cajero automático, porque, de otro, porque si lo haces, entonces ellos te van a tratar como si fueras un objeto sexual. ¿Ah? Tú tratas a un hombre como persona, como ser humano, ellos te van a tratar como ser humano también. Claro, a algunos hombres no les importa cómo los trates, te van a tratar igual bien o mal, pero mmm, las probabilidades de que te traten como ser humano si tú lo tratas bien es más alta a que si los trates como como, pues, un cajero automático o como cualquier cosa, ¿no? Normalmente, si uno es, uh, pues, buena persona con otros, otros son buena persona con uno mismo. Y bueno, eso es realmente todo. Eh, si ustedes han, no sé, usado esta aplicación antes, o si ya la probaron, o si escucharon que alguien la probó, o cualquier cosa, eh, bueno, ponlo en la descripción, en la, perdón, en los comentarios para que otras, otros usuarios pues, sepan, puedan leer tu información, puedan leer tu historia y tener una idea de cómo es esto. Ahora, eh, yo les voy a ser súper sincero, súper, súper sincero. Yo esta aplicación la usé hace un par de años y eh, invité a una de las chicas de ahí y al final resultamos, bueno, estuvimos, uh, tuvimos una relación, eh, fuimos novios por unos meses. Después no funcionó porque, vaya, nosotros teníamos diferentes planes. Pero uh, realmente fue, fue una experiencia bastante buena. Y fue exactamente como les dije. Encontré el perfil de una chica que realmente se veía humana, realmente se veía, uh, pues, como persona y no como uh, esas gold diggers o esas recompensas que están ahí nada más buscando a ver quién les paga las cosas, ¿no? Eh, no, realmente eh, pude ver que por su descripción y sus fotografías que era alguien que realmente pues buscaba algo diferente, una experiencia diferente. Entonces la contacté, la invité a hacer un viaje en Europa, pasamos dos semanas juntos eh, no pasó nada, de hecho, es fue lo curioso, no, no, no hubo sexo ni nada, nos tomamos la mano, eh, nos besamos, pero ella realmente no quería hacer nada, eh, pero lo que ella, eso fue un poco muy inteligente de ella, me dijo, si tú vienes a visitarme, lo voy a pensar, eh, eso fue muy inteligente, porque ella no me dio la carta del sexo en el momento en el que viajamos, pero me dijo, si vienes a visitarme a mi ciudad, lo voy a pensar. Y entonces eso en mí despertó como, mmm, quizá debería de ir. Y entonces así pasó, fui, la visité, nuevamente pasamos unos días juntos. Eh, bastante buenos, la verdad. Eh, nos acostamos y terminamos después, eh, empezamos a salir, ella me visitó después. Y así estuvimos de aquí para allá. Eh, tuvimos una relación unos cuantos meses y después, vaya... Eh, terminó, pero um, fue una relación, bueno, una experiencia bastante agradable, pero bueno, como os puedo decir, hay, hay, hay de todo, realmente puedes encontrar historias en donde, bueno, seguramente les tocó un hombre de 60 años que era un pervertido y que solo quería acostarse con ellas, o realmente personas que pues lo único que buscaban era, bueno, algo diferente, intentar algo con la plataforma, conocer a alguien y, pues, viajar alrededor, ¿no? Entonces, chicas, yo creo que esto les puede servir. Inténtenlo, no pierden nada porque la aplicación es gratis. Bueno, pueden pagar por una membresía, pero es totalmente opcional. Eh, y bueno, si algo les pareció interesante este video, denle like, compártanlo, suscríbanse aquí arriba para recibir notificaciones de futuros videos. Tic, tic, tic. Y um, bueno, si tienen algún comentario, sugerencia, pregunta en los comentarios o de forma personal en Instagram o TikTok. No olviden checar la descripción en donde también tengo la, el sorteo mensual. Recuerden que cada mes hago un sorteo para regalar diferentes cosas, ¿vale? Chequen el link y ahí pueden participar completamente gratis. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Chao, chao, chao.